Bueno, siempre los encuentros sobrenaturales provocan como ciertas sensaciones en el cuerpo, ¿o no? Sí, Lo claro, sé. se te eriza la piel. ¿Ha tenido algún se... encuentro paranormal usted? Eh, no sé si paranormal, tuve un encuentro extraño, pero no sé si arreglarlo. <risa> <risa> bueno, <risa> eh... vamos a ver. Porque Vamos a hablar una cosa. Estaba en un cerro ¿Sí? y era como una especie de animal que para mí no, no existe en la fauna terrícola. ¿Sí? Pero era muy pequeño, verde, como si fuera un extraterrestre, pero realmente no puedo saber si era o no era. con lo cual ¿Estaba bien usted? Era un niño. Ah, era muy un niño, chiquito, muy bien 8 años. Bueno, eh, el que no quedó muy bien fue el guardia de un sanatorio muy conocido en la ciudad de Buenos Aires, Sofía sí. Fernández. Exactamente, pero yo quiero que vayamos a ver las imágenes porque es lo que contó Julián, la verdad que es un poco extraño. No, claro. Pero miren lo que es A ver, esto. sigámoslo. Se Ahí abren las puertas. Se abren las puertas, van a ver al guardia de seguridad, que es como que atiende a alguien, él vio entrar a alguien por su actitud. Claro, él ve entrar a alguien. Exactamente. Está tomando nota, o sea, le está tomando nota. Claro, Habla exactamente. Con alguien, aparte, evidentemente. Claro, atiende a un paciente, le toma los datos. Lo guía e incluso le ofrece una silla de ruedas. Sí. Lo llamativo es que ese mismo paciente había fallecido tiempo atrás. ¿Y cómo claro, se pero, ese paciente? Claro, no, pará, porque la situación cómo pasa. Cuando él lo hace, él, él iba a la guardia, supuestamente, este paciente, ¿no, sí. Sofi? Sí. Iba a la guardia. Entonces él lo hace el pasar. De hecho, le ofrece, como decía, una silla de ruedas y dice, no, voy caminando, según este guardia, lo que el señor este. Ah, y le toma los datos. Invisible le dijo, claro, le toma los datos, ahí sabe el nombre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Después no salía? No salía más de adentro. Y Entonces fue a preguntarle muerto. al médico a quien, iba, a quien había referido. Le dice, mira llegó un paciente, tal y tal. Y. No, dice, nunca llegó ningún paciente acá. ¿Y dónde está? <risa> no, no está. Fueron las cámaras de seguridad. Claro. Y es donde ven toda esta secuencia de esta situación de que el hombre atendió a alguien. Cuando ven el hombre justamente este hombre había fallecido hacía... Hacía unos meses Unos atrás. meses atrás. Yo Raro. tiendo a pensar que esto está armado, pero... ¿Vos decís? Yo tiendo a pensar que está armado, pero... Un hombre que da su nombre, se da el nombre de una clínica, una clínica seria. Muy digamos, seria. No van que... a estar eh, haciendo chistes con esto. Cuando es una clínica, de gente con ¿Es patologías. Es el hospital Sino Cheto. De Exactamente. Pero vos fijate, evalúen la actitud de este guardia. En algún momento se ve que está actuando, que mira la cámara. Puede ser muy buena Sí, si lo arroba, la cámara. Sí. Si lo arma no van a Es Tiene que raro ser, tenés ser un actor para no, Por no, eso digo, no para caer mí en algunos vicios. Estaría no armado, sé. pero eh, eh, prestando el nombre del hospital sería Por demasiado eso raro. Es que, muy raro que involucren en esa situación. Y al nombre de un paciente que justamente Pero mirá que la fallecido. cámara no lo capta el fantasma. Y no porque es fantasma. No, pero a veces ha quedado registrado en la fotografía. Bueno, <risa> grandes <risa> conclusiones. <risa> No, bueno, Perdón, no. pero es que, no, los fantasmas dicen que no salen ni en la foto ni en las filmaciones. No, a veces sí, a veces sí. Pero a mí me, me a mí me da mucha seguridad la actitud del guardia. No, no, para mí es re buen actor. Te digo que lo tenemos que decís? tener en cuenta para un. Para un, no sé. Pero ojo, el fantasma se queda atrás, no mentira. No vamos, no vamos a poner esa idea, pero no sabemos qué va <risa> Bueno, maravilloso. Ay, Aparte Dios. hay que decir, Sofía, esto ha dominado los portales durante todo el todo día. Todo el día. Claro. Todo, todos los portales han hablado de este caso. Quiero saber, quiero entrevistar al guardia. ¿Habría que preguntar? Habría ¿sí? que preguntar, hay que, llamar yo que, creo es que El claro. misterio del fantasma del hospital. Sí sí, wow. sí, sí, sí. Bueno, esto fue en el en el Finoquieto. Exactamente. exactamente. Muy bueno, conocido y respetado. Realidad. Sí, por eso. Tío, no creo que se preste raro. para esto.